Oh. Oh. Ay, no, te va, nos llevamos a la casa listo. Hey guys. <laughs> <laughs> ¿Tú <está> también. <el> <laughs> La razón principal de por qué dejé hacer el vlog fue porque en verdad estaba con muchas cosas. Y no solo el vlog me de, demanda bastante. Tengo sansfit y tengo A lo Loco. Y además estoy trabajando como en 3 o 4 proyectos dentro de la pega que hago normalmente. Están entretenidos, pero son hartas cosas. Y llegó un momento en que me abrumé tanto que pensé que no lo iba a lograr. Y no fue como, así como, oh, que tengo cosas que hacer, que la he dado, ojalá tener vacaciones. No, fue una sensación de como, esto no me la puedo, esto debería dejarlo. Lo debería, no sé, renunciar. Cuando hacía karate, hablaba con los cinturones negros que cuando había problemas de plata en la casa, en su quehacer, lo primero que se iba era karate. Para mí el bloque es como parecido, es súper importante para mí, pero en realidad como que me demanda más de lo que me devuelve, como práctico. Entonces dije, bueno, paremos un rato con el, el blog Estos últimos días he estado yéndome en bicicleta escuchando audiolibros. El último libro que me escuché fue Grit de Power of Passion Un concepto difícil de traducir al español Pero acabo de darme cuenta que está súper oscuro por acá Ok, se hablaba de un experimento psicológico sobre la desesperanza. Pusieron a ciertos animalitos, perritos, en dos grupos. A uno se les daba corriente durante cinco segundos, en cambio el segundo grupo... Eh, si ellos tocaban no sé una pared o algo que estaba marcado la corriente se detenía. Pasaron las semanas y probaron de nuevo a estos perritos, los que habían tenido posibilidad de detener la corriente al ponerle corriente de nuevo por último arrancaban, hacían algo al respecto. Los perritos que no se le enseñó que podían detener solamente se agachaban y se quejaban de el dolor que sentían. Fue el primer experimento sobre la desesperanza. En lo personal encuentro súper interesante estos experimentos. Me da pena que que hagan pasar eso a un animal. Voy al bar a esperar a la Kiren para tomar una michelada para empezar la semana como corre. porque vine a verme a la espalda pero estaba doliendo mucho eso, me cargan estas cosas me carga venir al hospital me carga toda la atención médica me carga que aceptar también que mi cuerpo empieza a fallar llevo cinco años componiendo en verme a la espalda por flojera no. la tarea que más se sufre es la que nunca se empieza Una de las cosas que más me subió el ánimo a tomar un segundo aire fue una, un taller de metodologías ágiles que estamos implementando en la empresa y que de alguna u otra manera estoy aplicando al quehacer diario de las cosas. En algún momento hablamos sobre la influencia. El mundo siempre va a influenciar en nosotros. tenemos escapatoria a eso, es como esto más. Y no solo de los cánones culturales, sociológicos o la gacha de la y el filo de la pelota. También tenemos un entorno que nos influencia porque los queremos, porque son nuestros más allegados, son nuestros partners, son las personas a las que más confiamos. Y en el centro de todo, no está mal decir que estamos nosotros, siguiendo toda esta influencia. Ahora, Metodología Ágil también reconoce que nosotros somos individuos independientes y autogestionables. Y la influencia también puede ir hacia afuera. Nosotros podemos controlar nuestras actitudes, nuestras opiniones, cuándo comprometernos o cuándo no. También podemos influenciar a nuestros círculos zancano en cómo hacerlo, empujar, y incluso podemos influenciar al resto. Pero algo que hemos hablado otras veces en el blog es sobre nuestros propios límites, hasta dónde llega nuestra, nuestro control. Podemos controlarnos nosotros, cómo reaccionamos, pero lo demás solamente podemos influenciar. Ahí es cuando nosotros tenemos el control de Aceptar esa realidad y dejarla ir. O sufrir porque no podemos cambiarlo. Y creo que esa es mi eh, renovada misión con este vlog. Tengo que aceptar que eso es así. El experimento de los perros te da a entender que uno sufre por la ilusión de no tener el control. de Tener el control de cómo manejarlo, de cómo influir a tu equipo y aceptar o no las realidades que se te enfrentan. Como es costumbre, no hace subir más que hacer. Así que nosotros estamos súper bien. Denle like a este capítulo, compártalo si es que quiere. Hoy es miércoles, estamos en Sunswith, mañana es a lo loco y nos vemos el viernes. De... ¿Cómo te?